Bienvenidos al webinar titulado El TDAH a lo largo de la vida. Quiero de entrada agradecer a SOM Salud Mental 360 de San Juan de Deu que nos permita a mí y al resto de ponientes estar aquí con ustedes uh, explicando las vicisitudes por las que pasan uh, los pacientes, vamos a decirlo así, las personas que tienen un TDAH. Como decía, T.D.H. a lo largo del ciclo vital, Som Salud Mental 360, San Joan de Déu, y les presento, les introduzco los ponentes que van a estar con nosotros esta tarde. El doctor José Ángel Alda, psiquiatra, jefe de sección y coordinador de la unidad TDAH del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, la señora Marta Borrallera, Lleras, profesora de educación infantil, Directora de la Escuela Puig gracios de la Garriga, Barcelona, la señora Ana Gómez, socia fundadora de la asociación AMAC-TDH y persona adulta con TDH, y yo, Miguel Casas, psiquiatra del programa San Juan de Deo Main Escolas del Hospital de San Juan de Déu de Barcelona, que haré de coordinador. Tenemos una hora y cada uno de los ponentes vamos a estar entre 5 y 10 minutos hablando para permitir que tengamos después un interesante coloquio sobre lo que hemos estado hablando. Bien, eh, empiezo yo pues. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad? El TDAH, como lo, normalmente lo denominamos, es un trastorno del neurodesarrollo de base biológica, poligénico, multifactorial y vinculado a disfunciones cognitivas y del control de los impulsos y a partir de ahí explicaremos toda la sintomatología de TDAH. TDAH tiene una parte neuroquímica, naturalmente, hay una parte de disfunción del sistema nervioso central. No sabemos exactamente qué queremos decir con eso de disfunción. Sin embargo, hay unos factores genéticos y unos factores ambientales realmente muy importantes. La carga genética en el TDAH es alta, de tal manera que habitualmente, cuando tenemos un niño con TDAH, siempre encontramos a alguien de la familia que también tiene un TDAH. Sin embargo, cada vez, más, cada vez más estamos uh, contemplando que los factores ambientales tienen una gran relevancia, desde el fumar, uh, cuando en estado de gestación, hasta la falta de vitamina D o cualquiera de los diferentes uh, aspectos uh, que afectan uh, al niño en, mayoritariamente en su etapa de desarrollo, uh, que pueden contribuir a que se presente el TDAH o que un TDAH larvado se manifieste de una forma conductual más aparente. Bien, el TDAH está dentro de lo que denominamos trastornos del neurodesarrollo, junto con el autismo, con la discapacidad intelectual, junto con las dislexias y discalculias, pero todos sabemos que eso es un cajón desastre. Los trastornos del neurodesarrollo, tal como están en el DSM-5, son un auténtico cajón desastre y por eso, cada vez más, los que trabajamos en TDAH nos gusta llamarlo disfunciones, más que trastorno disfunciones porque son reversibles, uh, son uh, una serie de problemas ligados al neurodesarrollo. Uh, en TDAH en la edad adulta uh, pues es de un 4 o 5 por ciento porque disminuye un poco respecto de la edad infantil, que está situado entre el 5 y el 9 por ciento de la población. Hay disparidad de criterios sobre eso. Seguramente las escuelas norteamericanas uh, están diagnosticando un poco más que las escuelas europeas. Sin embargo, entre el 5 y el 9 de ese rango, yo creo que podemos situar a la mayoría de las prevalencias de los países en los que se ha medido. El TDAH habitualmente, los que lo critican suelen decir que es un invento actual, que nos lo hemos inventado en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, y no es así. El TDAH fue descrito, no con el término TDH, porque no, no se había acuñado aún uh, el nombre, pero sí ya en 1846 se describía uh, pacientes uh, que tenían problemas de TDH y así hasta llegar uh, al 2013 en que el DSM5 deja muy claro que existe el TDH infantil, el TDH adolescente y el TDH en el adulto. Y el TDH en el adulto lo han ignorado, de hecho ya desde el DSM3 uh, que se está registrado. Sin embargo, a los siguientes de adultos a, le hemos hecho muy poco caso. Hay diferentes tipos de TDAH. Está el TDAH inatento, el TDAH hiperactivo impulsivo, que seguramente es el que genera más uh, problemas, y el más frecuente, que es el TDAH combinado. Uh, la evolución del TDAH realmente es curiosa, porque es una patología que uh, disminuye con la edad, uh, de manera que uh, Habitualmente en la adolescencia solo persiste el TDAH en un 75% aproximadamente de los niños, niñas que lo habían presentado y en la edad adulta costumbra ser solamente un 50% de los niños que habían sido diagnosticados entre los 6 y los 14-15 años. No sabemos exactamente por qué esa disminución de la prevalencia. Tampoco sabemos si es que el TDAH se cura, sino que lo que está claro es que disminuyen los síntomas que nos permiten diagnosticarlo. Uh, también otra curiosidad es que el TDAH, que mayoritariamente se diagnostica en la infancia por la hipercinesia, porque nunca están quietos, con la edad va disminuyendo y uh, va aumentando la inatención, disminuye el movimiento, a veces el adulto solo vemos, solo oímos, porque a veces lo oímos, los pies cuando hacen tac, tac, tac, tac debajo de la mesa de nuestro consultorio. La impulsividad sí que se mantiene y la inatención del adulto con la edad va aumentando. El TDAH tiene aspectos conductuales realmente muy importantes y se le define habitualmente como un TDAH conflictivo. ¿no? Hay problemas familiares, hay bajo rendimiento escolar, fracaso escolar, trastornos de conducta, hay más accidentes de tráfico, los individuos con TDAH tienen dos o tres veces más accidentes de tráfico que la población general, hay posibilidad de iniciar un cuadro adictivo, sobre todo alcohol y cannabis, y finalmente hay problemas legales importantes. Todos los estudios que se han realizado en los países desarrollados nos dicen que entre un 30 y un 35% y en algunos países dicen el 40% de los penados en las cárceles, las personas que están en las cárceles condenadas, tienen un TDAH. Por lo tanto, eso nos hace pensar que el TDAH sí que es conflictivo y que es muy importante poderlo prevenir o tratar para evitar esa deriva tan, tan, tan desastrosa como puede ser el mundo de las adicciones o de la criminalidad. Uh, ¿Es un trastorno conflictivo siempre, de todas formas, nos tenemos que preguntar? Porque dicho así, pues desesperamos a los padres o desesperamos a las personas uh, que lo presentan. Pues no siempre. Uh, trastorno conflictivo en algunos individuos, y después veremos que sobre todo aquellos que uh, no son diagnosticados ni son tratados a tiempo, pero podemos hablar de también disfunciones, decíamos antes que llamarles trastornos quizás es excesivo, disfunciones creativas. No es un término acuñado, es un término que propongo aquí uh, no para que quede, sino solamente para uh, entendernos. ¿Qué quiere decir que es una disfunción creativa? Pues que así como antes decíamos que los individuos pueden terminar en la cárcel, en estos momentos diríamos que uh, estos niños, estas niñas siguen con bajo rendimiento y pueden llegar a fracaso escolar, uh, siguen con problemas de conducta que realmente preocupan mucho a las familias y a los maestros y profesores, tienen una gran inadaptación a rutinas laborales, sin embargo, a medida que se van haciendo mayores, pueden ser gente brillante que, que, que aceptan el riesgo como una forma de vivir, pueden llegar a ser héroes en todo el mundo militar, por ejemplo, son emprendedores, son artistas, pueden ser magníficos deportistas, tenemos a Michael Phelps, el nadador que más... Uh, que más medallas de oro en los Juegos Olímpicos ha conseguido jamás, TDAH, y pueden llegar a tener realmente un gran éxito social y económico. Seguramente seguramente pensamos que los trastornos del neurodesarrollo en conjunto y el TDAH particularmente podían haber servido en épocas pretéritas, desde la prehistoria, porque daban una serie de individuos que con su impulsividad, su arrojo y su originalidad eran capaces de conseguir quizás más carne para la familia, defender mejor a la familia o conquistar territorios. Seguramente el TDAH es un problema que aparece claramente como, digamos, problema social vaya, y familiar en el siglo, finales del siglo XX y siglo XXI, cuando la presión, social hace que nuestros niños tengan que estar horas en los colegios y tengan que rendir de, frente a unas determinadas asignaturas. Pero uh, TDAH y trastornos del Neurodesarrollo lo han tenido Edison, el inventor dicen, uh, más grande de la historia de la humanidad. Uh, Walt Disney, Agatha Christie, John Lennon, Tom Cruise, Bill Gates, todos esos son TDAH. Por lo tanto, por lo tanto, uh, tenemos que aceptar que tener un TDAH no es realmente siempre algo desastroso, que nos va a conducir, conducir a una vida dramática, sino que le podemos sacar mucho partido. Y aquí tenemos un ejemplo muy cerca de nosotros, el profesor Luis Rojas Marcos, que era, que era el jefe de los servicios de salud mental de Nueva York cuando atacaron las Torres Gemelas. Y él fue el que organizó toda la parte de psicología y psiquiatría de Nueva York. Más alto en psiquiatría es difícil de llegar. Pues bien, el doctor Luis Rojas Marcos, ahora jubilado, va explicando, y quizás alguno de ustedes lo han oído, que él es un TDAH y explica las vicisitudes y problemas que tuvo que afrontar hasta llegar a uno de los sitios más altos en el escalafón psiquiátrico internacional. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que en escolares con un co co cociente intelectual normal, que presenten trastornos de neurodesarrollo, la diferencia entre ser un alumno conflictivo, que lo pueden ser, o ser un alumno emprendedor y creativo, que algunas veces también es de ser conflictivo, pero ya de otra forma, muchas veces solamente eso depende de que se haya efectuado un correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento entre los 6 y los 16 años, que es lo que nos va a explicar dentro de unos momentos el doctor José Ángel Antla. Por tanto, eh, si sabemos que a lo largo de la vida el TDAH nos va a dar toda una serie de problemas hasta llegar a la edad adulta, donde ya muchas veces el siguiente de adultos que no es sensible, que no sabe que el TDAH llega hasta la adultez, y ya le cambia el nombre y muchas veces le denomina trastorno límite de personalidad o trastorno antisocial de la personalidad. Si sabemos pues, que el TDAH tiene una evolución a lo largo de la vida, lo que hay que hacer es hacer un diagnóstico y un tratamiento cuando es realmente efectivo que es en primaria y en secundaria. Podemos hacerlo también en el adulto, pero llegamos ya un poquito tarde. Y recordemos que los tratamientos, todas las guías internacionales, la catalana, la española, todas las latinoamericanas, nos dicen siempre lo mismo, que el tratamiento del TDAH empieza por una aproximación psicológica. No empieza por medicación, aunque algunas veces se nos acusa a los psiquiatras de que siempre estamos buscando medicación. Una aproximación psicológica con psicoterapia individual, cognitivo-conductual a ser posible, psicoterapia familiar, psicoterapia grupal. Y solamente si el, el niño la niña, el joven, no responde, entramos en el tratamiento farmacológico. Y aquí hay que decir que España y algunos países de Latinoamérica somos de los países que menos medicamos, a pesar de la mala fama, que tenemos los psiquiatras, que nos van diciendo que a cualquier niño que se mueve le damos una pastilla. Eso no es así. Somos un país que medicamos muy poco, eh, pero cuando hay que medicar naturalmente hay que utilizar lo que manda el médica, que son los estimulantes, los antidepresivos o los nuevos fármacos no estimulantes que en estos momentos se están introduciendo en el tratamiento. Muy bien, yo eh, dejo aquí pues, esta visión general del derecho a lo largo de la vida. Y dejo paso ahora al doctor José Ángel Alda, que eh, nos va a hablar del TDAH en la época infanto-juvenil. José Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Miquel, eh, por, por la introducción. Y hay alguna diapositiva que, que, que nos vamos pisando, pero que yo creo que es interesante poder, poder seguir eh, repitiendo. Um,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 Ah, buenas tardes a todos, a todas. Buenas mañanas. En primer lugar, dar las gracias a todo el equipo técnico del programa por haber confiado en mí para compartir mi experiencia desde el punto de vista de la educación. Ah, seguidamente, es un placer escuchar a doctores como Miquel Casas, psiquiatra como José Ángel Alda, porque siempre aprendemos algo, siempre es indispensable para las escuelas uh, tener formación en el sentido más amplio de la palabra trastorno. Y voy a explicar por qué. Lo que pretendo en breves instantes es visibilizar la realidad de las aulas y generar confianza en las familias, aportando la idea que debemos ser los y las maestras quienes nos adaptemos a cada circunstancia personal de cada uno y de cada una de nuestras alumnas, y no al revés. Desde la perspectiva de maestra de la etapa de educación infantil de 3 a 6 años, una va dando, se cuenta, que no importa si uno de los 25 alumnos que hay en el grupo tiene trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, tiene trastorno del espectro autista, trastorno del lenguaje, etcétera, lo que una constata es que cada niño y cada niña que está en el aula posee unas cualidades específicas, auténticas y muy especiales que deben florecer y para ello es necesario encontrar la estrategia individual necesaria con la, con la que ser capaz de llegar a cada uno de los cerebritos que tenemos en el aula. Mucho empeño es el que una maestra pone en individualizar las explicaciones, en personalizar los aprendizajes, en hacer adaptaciones curriculares que al final han demostrado poca eficacia y consiguen en muchas ocasiones, tal como se ha dicho, el efecto contrario, alejar al alumno del currículum que, su, que sigue sus compañeros en clase, pensar que él es el tonto y reforzar la idea de que es el alumno el que tiene el problema y es el único que debe cambiar pero con el transcurso de los años, de la mirada inclusiva y de la experiencia, surge la clave. En determinado momento de mi trayectoria profesional, me ofrecen la dirección del centro y un año más tarde la inclusión del recurso CIEI. CIEI es un soporte intensivo para la educación inclusiva, recurso humano que se suma a los soportes adicionales, y universales para, para la inclusión en las aulas de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. El TDAH no pertenece a la tipología de necesidad educativa especial, pero lo es, como tampoco pertenece al trastorno del lenguaje antes, antes mencionado, pero lo es, pero con el soporte intensivo y con la profesional llega como aire fresco el diseño universal de aprendizaje. ¿Por qué? Dado que no hay única, una única manera de aprender, no debería haber una única forma de enseñar. El DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje, implica que pongamos nuestra mirada en la capacidad y no en la discapacidad, que prioricemos una visión humanista de la educación y que huyamos del modelo de déficit para centrarnos en un modelo competencial que veamos como discapacitantes a los contextos y nunca jamás a las personas, porque todos tenemos capacidades, pero cada uno de nosotros de un modo diferente. Os voy a presentar uh, en breve um, lo que significa el diseño universal de aprendizaje. Uh, tal como hemos dicho, las siglas pertenecen a Diseño Universal de Aprendizaje y es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que puedan existir en el aula. Con un ejemplo lo vamos a ver muy claro. Uh, si alguno de nosotros nos dan el siguiente ejercicio, escribe tu nombre utilizando las extremidades inferiores de tu cuerpo, el resultado va a ser poco menos que imposible, a no ser que tengamos una habilidad especial en los dedos de los pies, que también pudiera ser, pero la mayoría de nosotros el resultado sería no conoce su nombre lejos de la realidad, sino que a este niño, a, este, a esta niña, no se le ha dado la instrucción necesaria para que él pueda entender según su funcionamiento cerebral, la instrucción. Uh, otro ejemplo muy sencillo. Escribe una noticia versus presenta una noticia. Uno para escribir una noticia tiene un lápiz y un papel fácilmente en la escuela. Aquí sacamos, tal como ha dicho el doctor José Ángel Alda, todo aquel alumno que por trastorno, su letra es desgarbada, rápida, borrones, tachones, pero si nosotros uh, lo que proponemos es presenta una noticia, tiene múltiples soportes para hacer realidad aquel, aquel encargo que él tiene y sentirse uh, reforzado. El DUA se centra en tres principios fundamentales. Principio 1. Proporcionar múltiples formas de representación que respondería al que deben aprender. Uh, en este caso somos nosotros, las escuelas, quienes debemos apostar por proporcionar diferentes opciones para la percepción, proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, para las expresiones matemáticas y para los símbolos y proporcionar op opciones para la comprensión de que todo aquello que nosotros uh, queremos mm, poner en el currículum dentro del aula. Un segundo principio importantísimo sería proporcionar múltiples formas de acción y de expresión. Y aquí respondería al por qué debemos aprender. Por tanto, aquí debemos poder proporcionar a todos los alumnos y las alumnas que tenemos al aula opciones para la interacción física. Ya hemos hablado que una de las características del TDAH sin que nadie Um, responda por ello, es la movilidad, el movimiento, el el. Pero también he visto muchos alumnos con TDAH girados de espalda, andando pasillo arriba, pasillo abajo y respondiendo correctamente aquella intervención que tú hacías en el aula. Por tanto, debemos proporcionar opciones para la interacción física, debemos proporcionar opciones para la expresión y la comunicación y proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Y un tercer principio en el que se basa el entorno DUA es el que debemos proporcionar múltiples formas de implicación, es decir, cómo ellos pueden aprender. Debemos proporcionar opciones para captar el interés, debemos proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia y debemos proporcionar opciones para la autorregulación. Si nosotros diseñamos todas aquellas actividades en las escuelas desde el entorno DUA, aquí no habrá ningún alumno, ninguna alumna con trastorno o sin que se nos escape. Ninguno. Finalmente, me gustaba terminar con esta frase porque realmente solo pensando en una educación inclusiva podremos potenciar y desarrollar el entorno personal de aprendizaje que cada uno de nosotros poseemos y cada cual, a medida que nosotros vamos alcanzando la edad a, adulta, conoceremos el conjunto de fuentes de información, herramientas, conexiones y actividades que debemos utilizar para aprender. Y tal como muestra la imagen, Ah, dejará de ser un desierto para muchos niños, muchas niñas con trastorno y pasará a ser un trabajo de equipo. Y esta es, ah, esta es la aportación desde, desde el ámbito de la educación mmm, que yo deseaba hacer. Sí que es verdad que mmm, chicos, chicas con trastornos en las escuelas hay, cada vez hay más. Es indispensable contar con un buen ases asesoramiento por parte de profesionales como los que tenemos hoy uh, entre nosotros y decir a las familias que cuanto antes uh, ponemos un nombre que no una etiqueta a un trastorno, más rápido podemos actuar desde las escuelas. Y ahora ya sí, solo me queda dar las gracias por vuestra atención y paso la palabra a Ana Gómez Salcedo, que es socia fundadora de la asociación AMA TDH. Y adulta afectada. Muchas gracias. Adelante, Ana. Hola a todos. Eh, bueno, antes de empezar, me gustaría dar las gracias a Son Salud Mental 360 y a San Juan de Deu que me han invitado a este webinar, bueno, pues para poder dar un poquito de visibilidad a este trastorno en, en adultos. Eh, yo descubrí que tenía TDA hace nueve, diez años cuando diagnosticaron a mi hija pequeña. También en ese momento descubrí que mi hija mayor lo tenía. Es decir, lo tenían ambas y además eh, no solamente tenían TDA, sino que eran doblemente excepcionales y tenían altas capacidades y TDA, lo cual ya fue de locos. Eh, entonces, eh, bueno, la verdad es que yo eh, sí que me, me llamó la atención porque, bueno, yo soy maestra también como, como Marta y, bueno, pues creía saber todo sobre el TDA y me di cuenta de que no sabía nada y de que mi hija mayor eh, pues eh, lo tenía y efectivamente ni me había dado cuenta, ¿no? Entonces, eh, bueno, son, son cosas de las, que, de las que se aprenden. Yo de pequeña era muy despistada, muy habladora, muy desorganizada, pero nada que te hiciera pensar que era algo que, bueno, pues que eh, iba con mi carácter. Yo soy así, ya está, cada uno es como es. Eh, entonces, eh, pues bueno, con los estudios más o menos bien, instituto regular, si pues era una edad mala, no tengo hábito de estudio, bueno, pues dentro de lo normal. Para mí el problema vino cuando... Eh, cuando ya tienes una casa y familia propias. Porque esa desorganización que tienes en tu habitación, que al fin y al cabo solo es tuya, cuando la pasas a, a una casa entera es... Eh, es una locura. Entonces, si a eso le sumamos una gestión económica de facturas, eh, recibos, seguros, coches, la compra, limpieza, eh, médicos, el trabajo y además eh, atender a dos niñas que eh, tienen doble excepcionalidad, pues te das cuenta de que esto te supera. ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría eh, hacer un un inciso y es decir que dentro del TDA de adulto en el caso de, de la mujer es un poco más complicado porque es verdad que aunque las cosas están cambiando poco a poco, nuestro papel sigue siendo eh, en gran medida el de organizadoras eh, un poco de, de, de los aspectos familiares, de la logística familiar y este es un peso muy grande para una madre con TDA porque si no tienes casi control sobre lo que pasa en tu vida, cómo vas a gestionar una casa y, eh, e hijos. no eh, y entonces te das cuenta de que te viene todo, absolutamente todo te viene grande. De que el resto de la gente, más o menos, lo lleva. Mejor o peor, con agobios, pero lo lleva. Y tú no puedes llevarlo de ninguna manera. Eh, vas a hacer comida y no has comprado, ya está todo cerrado. Olvidas la cita del médico de la niña. La llevas a en, cole, a él, en, en vaqueros cuando le toca ir con chandal. Eh, no domicilias las cosas. No encuentras cosas, buscas cosas, no encuentras, buscas todo. Todos, todos los días se repite lo mismo y al final lo que sientes es un fracaso constante, diario, como adulto, como madre, como pareja y como todo. Y algo, pues piensas que algo no, tiene, no, no puede estar yendo bien porque no es normal, porque tú, eh, es verdad que te sientes muy inútil para ciertas cosas, sin embargo para otras sí que tienes una capacidad de funcionamiento bastante eh, grande y no terminas de entender muy bien esa esa especie de incongruencia. ¿no? Entonces, cuando empiezo a leer un poco a raíz del, del diagnóstico de mis hijas, me doy cuenta de que aquello que estaba leyendo, pues era yo. Y bueno, pues ahí empezó la búsqueda de mi diagnóstico y después de dar muchos, muchos tumbos, pues tuve la suerte de dar con mi psiquiatra actual, que es eh, la doctora Sevilla, y que resulta que había puesto en marcha pues, un grupo maravillosísimo de, de, de terapia con adultos, eh, que fue bueno, pues mi salvación, ¿no? entre unas cosas y otras. Eh, sí me gustaría decir que, que todos los bueno lo ha comentado antes el doctor Casas, que todos los adultos que, eh, con TBA que no hemos sido diagnos diagnosticados en la infancia arrastramos un montón de problemáticas que normalmente están derivadas de esa ausencia de diagnóstico. ¿no? Entonces, si de pequeño sufres rechazo, frustración, incomprensión, lo mínimo que te puede pasar es llegar a ser un adulto eh, con problemas enormes de autoestima. Pero además es que... Eh, lo habitual es desarrollar pues, trastornos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, como nos ha contado eh, antes el doctor Casas, trastornos alimentarios, etc. ¿no? Eh, es curioso, quería comentar una anécdota, eh, ya he dicho que soy, soy maestra, he coincidido en el colegio con una, con una compañera, eh, 23-24 años debía tener, que también tenía TDA, pero se lo habían diagnosticado con 7-8 años. Yo entraba en su clase y no daba crédito a la organización de papeles, de material que tenía allí y... y y bueno, pues aquí puedes ver la diferencia real que hay entre un adulto que ha sido diagnosticado en su infancia y que ya ha adquirido una serie de herramientas eh, que son las que marcan la diferencia brutal entre una cosa y la otra. Entre, porque nosotros cuando tienes el diagnóstico, bueno, sabes el diagnóstico y estás medicado, pero tienes que deshacer o reaprender, ¿no? Por un lado, tenemos que deshacer una vida entera de, de, de malos hábitos, de vicios, entre comillas, que yo creo que es lo más difícil que hay, generar otros nuevos, generar estrategias y deshacerte también de un montón de pensamientos negativos que nos han estado acompañando toda la vida, ¿no? Y, y, y eso es muy complicado. Y yo creo que por eso el, el TDA en los adultos eh, necesita mucha visibilidad, necesitamos mucha ayuda y hay muchísimo trabajo que hacer, porque, eh, bueno, pues porque lo tenemos muy complicado y cuando nos juntamos todos los adultos en este grupo de terapia y vimos las dificultades que habíamos pasado todos, las que seguimos pasando y la cantidad de gente que hay por ahí fuera todavía dando palos de ciego ¿no? para encontrar eh, su diagnóstico, pues decidimos eh, organizar una asociación eh, de solamente de adultos con TDA y bueno pues intentamos eh, dar eh, charlas de estrategias y sobre todo nos escriben muchas personas que están completamente perdidas eh, que tienen problemas familiares problemas con la pareja se están divorciando les han despedido del trabajo y lo único que buscan es saber por dónde tirar porque saben que algo les pasa y no dan con nadie que les ayude y yo creo que eso bueno pues eh, creo que solamente guiarles ya es un, ya es, un, es es una gran ayuda no eh, Problemas a los que nos podemos enfrentar eh, siendo adultos con TDA, las necesidades que tenemos, pues son muchos. Yo no me, no me puedo enrollar demasiado, pero fundamental son los problemas que tenemos en el diagnóstico. Existen ahora mismo muy pocos profesionales que conozcan, de verdad, que detecten y que diagnostiquen el TDA en adultos y ya que lo traten adecuadamente, mucho menos. Eh, detrás de cada uno de los adultos que hemos sido diagnosticados eh, tarde, de, de, de mayores, eh, hay una historia de despropósitos en diagnósticos médicos muy, muy elevada. Desde la frase, no puedes tenerte de a porque desaparece al llegar a la adolescencia, eso solo existe en niños, eso es por estrés, tómate la vida con tranquilidad, no tomes café. Eso lo he escuchado yo y la mayoría de la gente que, que nos contacta. ¿no? Y además, esto tanto en, en, en consultas como de... de, de eh, si lo digo de medicina general como en especialistas. Y luego lo más habitual también es que ellos eh, se queden solamente con los síntomas que se ven inicialmente, que suelen ser pues, síntomas de ansiedad, de depresión, eh, te pongan ese diagnóstico y te mediten para eso y ya está. Y claro, no ven lo que está causando realmente eh, eso, que, se, que es el TDA que está, que está por debajo, ¿no? Entonces, necesitamos una formación real, de verdad, en los, en los profesionales, en los médicos que atienden, en los médicos de familia y en especialistas para, para poder detectar eh, esto en adultos. ¿no? Por otro lado, además, está científico comúnmente comprobado, como ha dicho antes eh, el doctor, que eh, bueno, pues, eh, el tratamiento más eficaz para el TDA es el tratamiento multimodal, pues con tratamiento farmacológico, psicológico y psicopedagógico. Y el problema con el que nosotros nos encontramos es que eh, la seguridad social al final solo nos cubre el farmacológico, porque el psicológico eh, no nos no atiende a, a, tra a trastornos crónicos, son solamente para cosas puntuales, pocas sesiones, muy espaciadas y el psicopedagógico es prácticamente imposible encontrarlo en la ciudad social. Eh, yo tuve mucha suerte, pero la mayoría de la gente no, no sabe dónde ir y salvo que no tenga que tengas una, un poder adquisitivo elevado como para pagar estos, eh, esto en, un, en el ámbito privado, pues la mayoría de los adultos se quedan bastante abandonados porque con solamente un tratamiento es, mm, farmacológico y todos los problemas que arrastramos no, no es suficiente. Además, pues como es un trastorno invisible, prácticamente, pues tampoco tenemos ayudas económicas. Es que es muy importante decir que eh, además del posible gasto eh, de, de, en el ámbito privado que puedas tener, tenemos que contar el gasto farmacológico. Yo puedo decir en mi caso, que entre el tratamiento de mis hijas y el mío, tengo una media de gasto eh, mensual solamente en la farmacia de 240 euros aproximadamente. Esto no es raro, porque teniendo en cuenta el componente eh, hereditario del TDA, pues no es raro encontrar familias con varios miembros con, con el trastorno. Por otro lado, no paran de ponernos trabas en las medicaciones, exigiendo visados, ahora sí, ahora no. Eh, por ejemplo, con la LIS de Sanfetamina, mmm, que, que es un, a pesar de ser un tratamiento crónico, pues la Seguridad Social no lo entiende así, entonces no tiene aportación reducida. Si un, eh, si un inspector o inspectora decide no visarte eh, esa receta, o pagas los 116 euros que cuesta solo ese medicamento o te quedas sin medicación. Es grave. Entonces, no sé cómo está ahora el tema del visado, pero la verdad es que nos lo ponen a veces muy complicado. Eh, por otro lado, un, temas de estudios para adultos... Eh, es que prácticamente no se tiene en cuenta. Hay mucha gente que abandona estudios universitarios porque no llega, eh, porque no tiene adaptaciones. Yo misma he intentado... Bueno, estoy haciendo mi matrícula en un grado y he tenido problemas. No he podido presentar mi TFG porque no, en, por, por, por la página, porque no es accesible, porque no te llega la información, porque no te explican. Eh, es muy complicado y muy pocas veces se tienen en cuenta eh, la, la problemática o informes que puedas presentar. ¿no? Eh, bueno, eh, por otro lado, sí creo que es importante que las administraciones empiezan a ver eh, que estamos ahí, que tenemos ese tipo de problemas y que no y que podemos alegar cuando, por ejemplo, eh, a la hora de sellar el paro, que a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Y si te olvidas ya sellar el paro, a quien no con TDA se le olvida, ¿no? Entonces, presentar el informe médico. Ellos tienen que empezar a ver que, que bueno pues que tenemos esta dificultad a mí me la han admitido a trámite ahí en tanto en fraccionamientos también de pagos del ayuntamiento ese tipo de cosas y, y bueno que estamos ahí que podemos alegar que tenemos que hacerlo ver también nosotros y que ellos se tienen que acostumbrar a que, a que tenemos ese problema y que pueden echarnos una mano ¿no? que tienen que estar contemplado este tipo de, de problemáticas que tenemos y ya por último no me quiero enrollar más solo comentar que en algunas comunidades el hecho de tener TDA y estar medicado es un motivo para poner limitaciones a la hora de obtener el carnet de, de, de conducir, por ejemplo, en la velocidad, la velocidad a la que se circula y tal, cuando en realidad debería ser al revés. ¿no? Pues como ha dicho antes el doctor Casas, pues las personas con TDA pueden tener más o menos un 36% de, más de riesgo que una persona neurotípica eh, para tener accidentes de tráfico, pero sin embargo, si está con tratamiento farmacológico, va a tener más capacidad de atención, menos impulsividad y lo lógico sería pues que una persona que está medicada no tenga las restricciones que pueda tener una que, que, que no lo está ¿no? entonces eh, bueno lo he resumido lo mejor que he podido hay muchas cosas que me gustaría decir pero no da mucho tiempo así que nada solo quería agradecer me habéis dejado este ratito para para contar para contar esto y nada espero que alguien el resto de la gente que nos está escuchando pues le pueda ayudar un poquito muchas gracias muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, José Ángel. Yo creo que uh, con vuestras presentaciones hemos uh, cubierto uh, realmente uh, lo que se nos pedía. Uh, José Ángel, has empezado presentando la clínica del TDAH en la infancia y en la adolescencia, que es donde realmente tenemos que detectar y diagnosticar. Uh, si no, uh, Ana nos ha explicado muy bien. Cuáles son los problemas con los que se enfrenta un TDAH adulto que no ha sido diagnosticado y ella tiene la suerte de serlo y de ser al mismo tiempo uh, maestra, con lo cual entiende mucho mejor el problema. Imaginemos lo que está pasando, la cantidad de familias que están sufriendo esos problemas en estos momentos. Uh, realmente, la, la presentación de Marta uh, ha sido brillante, ha sido muy brillante porque nos ha introducido en la DUA, ¿sí? en el Diseño Universal del Aprendizaje, que es una una forma de, de, clara, clara de iniciar uh, lo que dicen todas las guías, ¿no? uh, y que presentaba uh, el doctor Alda, uh, ese enfoque primero de psicoeducación, de mirar cómo se puede trabajar con el niño y la niña para conseguir uh, que no tengamos que llegar a la medicación. Sin embargo, uh, también decía uh, José Ángel que cuando es necesario llegar a la, a la medicación hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Digo bien porque muchas veces uh, tenemos compañeros que, o por miedo, o porque no, bien, no, no aceptan el criterio del TDAH, uh, utilizan medicación, sí, pero no los psicoestimulantes o los nuevos fármacos que están indicados para el TDAH, sino que utilizan, somos uh, todos, antipsicóticos uh, o bien antidepresivos que no tienen no solamente ninguna utilidad, sino que dañan al medio. Uh, la risperidona. Sabemos que es uno de los fármacos más utilizados por aquellos psiquiatras por los que no les gusta el TDAH y consideran que la problemática del TDAH es una problemática de uh, relación malsana con la madre, problemática con los maestros y en última instancia pues uh, una hiperactividad que se va a controlar con el tiempo. Uh, creo que uh, podemos empezar el colote en estos momentos hay toda una serie de preguntas que uh, han salido en el chat. Si Ana, uh, Marta y José Alda uh, podéis irlo mirando también, nos podemos ir contestando en función de lo que, de lo que se, vaya, se vaya diciendo. Una, uno, uno de los puntos importantes es uh, saber cuándo hay que, cuándo hay que diagnosticar y quitar el miedo a las familias que diagnosticar es etiquetar eso lo ha dicho Ana creo en algún momento y Marta también ¿no? bien está muy muy extendida la opinión de que es mejor que no se sepa en la escuela lo que pasa es mejor no etiquetar porque si etiquetamos se va de alguna forma a marcar al niño con una etiqueta que después va a ser perjudicial para él la verdad es que no es así. Uh, por desgracia, quien etiqueta son los mismos niños. Que en etiqueta, a los 12 13 años, son los mismos compañeros que ya van indicando: ese niño no estudia, ese niño muerde, ese niño no le invitamos, ese niño molesta. Uh, hay que prevenir, y la mejor manera de prevenir es un buen diagnóstico. Por tanto, uh, huyamos de los que van uh, argumentando que si diagnosticamos. Uh, etiquetamos y si etiquetamos estigmatizamos. Es la vida por desgracia la que al final va a estigmatizar a todos esos niños que no van a tener un tratamiento adecuado. Otro punto importante que veo en el chat es de que uh, si desaparece, si un niño con TDAH va a serlo toda la vida. Bien, lo decía uh, el doctor Alda, José Ángel ¿no? Bueno, pues no lo sabemos hay uh, un 30-35% de que cuando se acercan a la adolescencia pues van disminuyendo síntomas y a la edad adulta llegan un 50%. Por lo tanto, realmente no lo sabemos. Uh, se curan, disminuyen los síntomas, no lo sabemos. Uh, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? porque todos los psiquiatras sabemos que uh, es el argumento preferido para aquellas personas, padres, profesionales que no quieren medicar. Como el TDAH está tan extendido y hay una carga familiar y hay esa disminución de los síntomas con la edad, eh, cuando el padre, la madre o el profesional no quiere medicar, siempre te pone el ejemplo de alguien, pariente, carga familiar, amigo conocido, que de niño era tan movido como este y ahora es ingeniero de puentes y caminos. Por lo tanto, no es necesario diagnosticar y medicar. Ya se resolverá solo. Por desgracia, eso es jugar a la ruleta rusa. Sí que en algunos niños, niñas, se va a resolver uh, con la edad, pero el 60-70% van a pasar a la adolescencia con esos problemas. Y es en la adolescencia donde se juega, donde se juega el partido importante. Porque es en la adolescencia donde aparecerán los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos, donde ese niño o niña se encontrará marginado donde hará grupo con otros marginados como él, cuando se iniciará con el cannabis y el alcohol y cuando tendremos los problemas. Por lo tanto, mucho cuidado con escuchar a aquellos que nos dicen que a mi hijo le pasó lo mismo y se resolvió. No hay que negar la evidencia, puede ser que sí, pero un 60-70% de las veces no va a pasar. Por lo tanto, hay que diagnosticar y tratar. Bien, un, par, un par de preguntas que comentan por aquí, Miquel. Una es eh, el tema de las vacaciones terapéuticas o, o el descanso de medicación, que creo que es un tema importante. Las guías en general no recomiendan las vacaciones terapéuticas, salvo, salvo que haya efectos secundarios, sobre todo el tema del apetito. O en pacientes que sean únicamente a lo mejor con muy poca, muy poca intensidad de síntomas, que sean síntomas eh, donde no le afecten de manera global a, a lo largo de toda, de toda la toda su vida. ¿no? En general se hacen descansos terapéuticos, y hacemos vacaciones terapéuticas en niños que son eh, pesan poquito, comen mal con la medicación, ya comían mal con la antes de la medicación y con la medicación comen mucho peor y que la evolución ha sido buena, pues podemos hacer un descanso terapéutico. También se recomienda a lo mejor hacer algún descanso, pero para valorar la eficacia y la necesidad de, de medicación. Y otras preguntas que también comentan por aquí, Monse eh, nos habla de cómo podríamos hacer para que los pacientes o para, para que los padres tengan más adherencia al tratamiento. Yo creo que aquí, eh, es bueno, es, estas charlas como hoy pueden ayudar ¿no? también a concienciar, pero también es importante que los psiquiatras sepamos hacer una buena psicolutación que, que sepamos explicar en qué consiste el tratamiento, el tratamiento en general, no el tratamiento farmacológico. ¿eh? ¿A qué se puede pedir a cada uno de los tratamientos? y los efectos secundarios los mismos y acompañar al paciente y a la familia en el tratamiento yo me he encontrado pacientes que como ya está diagnosticado le he puesto el tratamiento y desaparecen en combate es decir, desaparecen de la consulta y llegan al cabo de cuatro años porque es que la medicación no es eficaz, es que ya no le sirve doctor claro, el niño pesaba 25 kilos y ahora pesa 50 ¿no? eh, evidentemente hay que hacer un seguimiento mucho más cercano o pacientes que pones el tratamiento y no lo toman y dejan de venir porque, porque han abandonado el tratamiento a la primera o ni siquiera te han preguntado por los efectos secundarios ¿no? o, o han explicado absolutamente nada. Con lo cual sí que yo creo que es una, una parte importante de, de, de los médicos de poder hacer ese, esa, eh, eh, ese acompañamiento y, y esa explicación uh, de lo que significa la medicación. Yo pierdo mucho tiempo cuando doy el resultado del, de, del diagnóstico, pero pierdo más tiempo en explicar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar, ¿no? cuáles serían los tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, qué tipo de cosas se pueden hacer, qué tipos de cosas no van bien. Hay cosas que sabemos que no sirven para nada y que son sacaperras. Y hay otras cosas que tienen una ligera eficacia. Por ejemplo, el tema de los ácidos grasos, pues tiene una, un el efecto limitado, pero funcionan. Eh, hemos visto mejoras con, con deportes, hemos visto mejoras con otro tipo de, de, de tratamientos. ¿no? O sea, no hay que llegar a los estimulantes si uno es reacia a ese estimulante. Ah, a pesar de que, insisto, que es una medicación sumamente eficaz. Hay, hay una, una pregunta uh, para Marta, uh, que nos dice uh, ¿cuáles son los elementos esenciales para favorecer uh, un cambio en el sistema educativo tal como tú lo estás planteando? Primero de todo, uh, creer que ello es posible. Uh, en segundo lugar, en nuestra escuela el cambio se da cuando, bueno, primero me gustaría, Miquel, introducir un poco el tema diciendo que nuestra escuela pertenece a un estudio que conduce el doctor Miquel Casas. En este estudio, um, cada año, se, um, se, no sé cómo decirlo, Miquel, ¿me ayudas? se, El se... cribaje y el diagnóstico. Eso, ahora no me salía la palabra, la palabra cribaje. Se criba a todos los alumnos que tenemos en el curso en, nuestro, en nuestra escuela, en primero de primaria, y a partir de aquí tenemos diagnósticos fidedignos de lo que un alumno es o no es, de la etiqueta. Para mí no es una etiqueta, para mí es un diagnóstico que debe ayudarme a facilitarle el aprendizaje. Cuando realmente es posible el cambio en una escuela, es cuando todos los maestros, cuando todas las maestras del claustro dirigimos la mirada a las 25 personas que tenemos en el aula y tal como he dicho durante mi presentación, ves realmente que cada uno de ellos es distinto al que tiene a continuación. Por tanto, no debemos dar solo una manera de enseñar. Sí que es verdad que en nuestra escuela entra el aire fresco en el momento en que nos conceden el, el soporte a la inclusividad. Este soporte nos lo conceden por una trayectoria que la escuela llevaba haciendo uh, durante años um, de cómo tratar las diferentes peculiaridades de cada alumno. Y uh, con el recurso del soporte inclusivo llega, llega a la escuela un aula, en la no un aula, un recurso en el que caben, por así, de, por así decirlo, 10 alumnos a con, un 30, con un diagnóstico superior al 35% de discapacidad. Cuando llegas a este punto en el colegio, tú puedes hacer dos cosas. Mantener estos niños en un aula o incorporar a cada alumno en su grupo de edad y realmente hacer el cambio hacia la inclusividad. Y aquí es cuando intentas dar herramientas necesarias a cada uno de ellos. Y sí, el soporte profesional sanitario uh, en, este, en este cambio de paradigma es necesario, porque nosotros no poseemos los conocimientos que posee el doctor Miquel o el doctor Alda. Por lo tanto, es necesaria nuestra formación, pero también el soporte profesional de dichos especialistas en el tema. Muchas gracias, Marta. Uh, Se si está uh, realmente. Terminando el tiempo, pero uh, uh, Ana, uh, muchas personas agradecen tu testimonio uh, y, y al mismo tiempo hay toda una serie de preguntas. Uh, pero una que me parece relevante, dice, ¿qué podemos hacer los TDAH adultos cuando tenemos ratos de nuestra vida ansiosos, depresivos, diría yo, con problemas, dañado yo también, uh, que llevan al descontrol del TDAH? ¿Qué hay que hacer? La pregunta del millón. <risa> A ver, eh, yo creo que eso, o por lo menos yo lo vivo y las personas que yo conozco, lo vimos como algo cíclico. O sea, es que independientemente de la medicación y tal, nuestro, nosotros no tenemos una estabilidad anímica normalmente. Entonces, tienes muchos altibajos y, y yo solo puedo recomendar técnicas eh, que te echen una mano con técnicas eh, de relajación, de control de ansiedad, identificar los pensamientos negativos, qué es lo que te está llevando a tener ese, ese, ese malestar, porque muchas veces estamos mal y no sabemos por qué. Y es algo, y hay veces que ni siquiera te has dado cuenta. no Entonces eh, eh, tienes que, que hacer una especie de análisis de por qué eh, has llegado a estar eh, de esa manera, qué ha pasado, alguien te ha dicho algo, se te ha olvidado algo. Entonces a partir de ahí es intentar eh, remontar y tirar para arriba y sobre todo tener, intentar tener eh, técnicas para, para reducir ansiedad, eh, reducir estrés, y bueno, intentar que los de alrededor también entiendan esos, esas fases por las que pasas porque a veces es un poco complicado no y no se entiende y te exigen. Oye, ¿es que esto? ¿Por qué estás así? ¿Tienes que estar? Eh, es complicado. Ojalá, yo tengo consejos y hay cosas que hago, hay cosas que es muy difícil eh, eh, controlar, eh, pero yo creo que lo que tienes que pensar es que al final, si insistes, todo vuelve a la normalidad. Si algo no te ha salido bien a la primera, intenta a la segunda, inténtalo a la tercera y a la cuarta y a la quinta, porque a lo mejor no te sale, pero al final sí. Entonces yo creo que es una cuestión de, de, de sentirse capaz y de volver a intentar las cosas las veces que sean necesarias y, y, y eso sube la autoestima. ¿no? no es una cuestión de decir soy incapaz, soy inútil, ¿no? sino bueno, rehacerse todos los días un poquito. Muchas gracias, Ana. Hay muchas más preguntas. El doctor Alda tiene montones de preguntas sobre diferentes aspectos farmacológicos que preocupan mucho. También, Marta, aspectos, digamos, de lo que nos ha explicado, realmente muy interesante. Y Ana también. Yo tengo que dar las gracias, pero me veo obligado a cerrar ya ese seminario. De todas formas, me indican desde son 360 de que todas las preguntas que han sido formuladas las vamos a contestar. Las vamos a contestar, sí. Si a la persona ha puesto pues, su email. Uh, agradezco a SOM360 y San Joan de Andadeu que nos hayan permitido estar uh, con todos ustedes. Es un tema muy importante, es un tema que yo creo que necesitaría darle bastantes vueltas. Hemos tocado los aspectos infantiles de educación y una vivencia personal, pero hay muchos más aspectos por el camino que hay que presentar. Y sobre todo, para aquellos de ustedes que tengan un TDAH en casa o bien para aquellos profesores y maestros que lidien cada día con los TDAHs, piensen que la madera de los emprendedores la madera de los genios muchas veces está hecha de TDAH que han sido correctamente diagnosticados y tratados tener un TDAH no es una gran desgracia es un gran problema si no están diagnosticados y tratados pero puede ser realmente algo muy importante si yo les digo siempre a mis alumnos el funcionario, habitualmente, si no te toca la lotería, nunca será rico. Un TDH puede hacer 10 negocios, arruinarse y montar el onceavo y uh, conseguir un gran éxito profesional. Por lo tanto, apoyamos a los TDH porque claramente, claramente uh, tienen una disfunción, no lo vamos a negar, pero es una disfunción que muchas veces es creativa. Muchísimas gracias.